Gracias amigos por estar en sintonía Tenemos noticias de último minuto eh, Putin, por supuesto, sí, se comunicó con Nicolás Maduro Pero esa es otra eh, historia que tenemos bien Pero básicamente Putin le ha pedido a Nicolás Maduro Usar a sus militares como carne de cañón Para emular un apoyo internacional Nicolás Maduro le debe hasta el alma a Rusia Fue uno de los primeros que recurrió en busca de dinero Y como la deuda es impagable ya Los rusos... Eh, pueden solicitarle a Nicolás Maduro lo que sea. Ellos están llevando el oro, están tratando de buscar cualquier tipo de, de activos, ¿verdad? Pero para ellos. Así que eh, Nicolás Maduro, que se ha favorecido mucho por los rusos y por Putin, ahora no le queda otra alternativa. Maduro, como si lo amparase alguna legitimidad o algún derecho y de forma inconsulta, ¿verdad? Está... Eh, haciendo uso de cualquier recurso que tenga para dárselo a Putin, incluso lo que sería algún tipo de poder militar en Venezuela bajo el control de Putin. O sea, básicamente Putin está eh, solicitando a Nicolás Maduro que utilice eh, a los militares como carne de cañón para que eh, no solamente sigan tomando un pedazo de Venezuela, como lo han estado haciendo con estos grupos eh, disidentes, pero... Por supuesto que eh, aquí van a haber eh, consecuencias por esto y a eso Putin no le importa. Así como vimos como un submarino de los Estados Unidos y cómo se hace ejercicios militares, verdad, eh, en el área del Caribe. Por supuesto que todo el mundo se está poniendo en contra de Putin. Eh, Putin no se ha dejado y lo que va a hacer es va a realizar eh, una actuación militar estratégica para distraer un poco al mundo también y eso va a ser desde Venezuela. Pero con qué podría Maduro apoyar a Rusia, ¿verdad? ¿Con qué? Bueno, sobre todo con bienes que no son suyos, con unidades militares, bienes de la república y por supuesto eh, algún invento que le dirán a la FAM, ¿verdad? Para que estos uniformados eh, tengan que realizar algún tipo de... Eh, de desestabilización en la frontera, lo cual podría dar eh, inicio a un conflicto militar en Venezuela con Colombia y con los Estados Unidos, porque estamos claros que eh, aquí es diferente Ucrania aún no es de la OTAN Estados Unidos está ayudando enviando, pero cuando se trata de Colombia, ellos han, lo han dicho muy claro, ellos no van a permitir que Putin envíe eh, ¿verdad? este tipo de conflicto a occidente y eso es exactamente lo que quiere hacer Putin utilizar eh, algún tipo de armamento eh, empezar a reprimir empezar a, a, a hacer acciones en la frontera verdad eh, la respuesta obvia de lo que más puede apoyar Putin eh, Maduro a Putin son eh, con las formas de utilizarlo como cuando lo usaron en Apure como carne de cañón para sus intereses soldados que, que son inexpertos que no que son un poco incompetentes no tienen mucho entrenamiento los, los enviarían a cualquier escenario de combate eh, y así Putin podría eh, decir que tiene algo de apoyo internacional porque lo ha estado perdiendo todo China se ha echado para atrás eh, muchos, muchos países que Putin pensó que lo iba a seguir a, apoyando pero no entonces eh, ahora vamos a ver más combatientes venezolanos ¿verdad? Y quizás también eh, un poco de soldados eh, rusos, eh, también eh, no, no se podría eh, ser nada inesperado ver que Maduro utilice todavía nuevamente a los milicianos como cuando los mandó a Pures, ¿verdad? Pero, y esa es una posibilidad muy grande de que haya quienes sí lo puedan hacer, el asunto es que no hay dinero para pagarles a estos militares pero podrían utilizar eso mismo para decir nosotros tenemos que hacer esto para poder que ustedes reciban sus dineros, sus pagos, porque ahora mismo se les puede pagar ahora, pero más adelante no. Así que ustedes tienen que también eh, poner lo suyo. Recuerden que hay una desinformación muy grande. Eh, Maduro está ayudando eh, verdad, con ese tipo de desinformación, así como cuando lo han hecho apoyando a su supuesto diplomático verdad, en Florida. Así mismo ahora están utilizando todo esto ¿Por qué? Porque sí, eh, ahora podemos ver en algunas redes sociales en muchas cuentas apoyando a Rusia, muchas cuentas que en realidad no tienen seguidores y que son en realidad bots, eso es parte de la estrategia que Rusia siempre ha podido realizar y también lo hace Rusia y lo hace, por supuesto, eh, desinformando, ya sea para las elecciones de los Estados Unidos o desinformando para las elecciones de Colombia. Ahora están haciendo eso. Eh, pero lo más importante aquí es que se, se está tratando de prender eh, una mecha en la frontera para poder eh, realizar como un conflicto entre Colombia y Venezuela. Por supuesto, ordenado por Putin. Ordenado por Putin para distraer a los Estados Unidos distraer la eh, percepción eh, internacional y, por supuesto, es algo casi inimaginable. Un escenario en donde veríamos cómo Nicolás Maduro tiene que usar a sus propios soldados como carne de cañón para eh, tratar de ayudar a Putin, cuando en realidad Putin eh, no ha dado nada. Putin solamente ha dado, eh, prestado dinero, pero lo ha hecho con toda eh, su paciencia, a sabiendas de que algún momento iba a tener que utilizar eh, esto porque eh, sin Rusia eh, Nicolás Maduro eh, cae enseguida y ya lo han dicho un general aseguró que Estados Unidos va a actuar de inmediato si crece la presencia rusa en Venezuela si se hace algún mínimo movimiento por parte así sea de Venezuela que se sabe que es mandado por eh, Rusia y por eso es que se ha estado alertando sobre la llegada de un grupo de militares que están al servicio de Rusia y ellos son eh, por supuesto contratistas especiales eh, utilizan drones, espionaje electrónico y por supuesto eh, es evidente el interés estratégico que Venezuela le funciona para Rusia lo que estamos viendo es que eh, cómo, cómo van a meter a Rusia en un problema que no eh, en realidad no le compete porque es... O sea, están metiendo a Venezuela en este problema. Pero los venezolanos no están con, con... Ni con Maduro ni con Putin. Entonces, también hay mucho miedo que las sanciones que han sido aplicadas a Rusia pueden ser aplicadas a Venezuela. Por ejemplo, pueden empezar a pedirle a todos los países aliados de los Estados Unidos que también no permitan ningún vuelo, ningún avión venezolano. Que no permitan tampoco noticieros venezolanos que no permitan o sea pueden también eh, realizar como como se dice eh, que el espacio aéreo prohibido para Venezuela también ¿verdad? y entonces estarían también ellos aislados ¿por qué? porque son el único eh, país o el único dictador que está apoyando a Nicolás Maduro porque por ahora eh, Rusia va a tener que despedirse muy pronto de todos sus eh, intereses en Venezuela. Hay un oficial retirado que dice que eh, lo que se está viendo ahora no es lo normal que hemos visto y que esto va más allá. La situación de oriente va a pasar a occidente eh, a través de estos aliados como Nicolás Maduro. Eh, por ahora se decía ¿no? que Venezuela tenía una situación gráfica eh, muy ventajosa ¿verdad? su ubicación es estratégica eh, también muy cerca al Istmo de Panamá y el canal de Panamá y bueno por eso es que eh, se pueden enviar también ahora eh, a través del canal de Panamá eh, buques de combate y ya sea del comando sur tanto del Atlántico eh, o del Pacífico para el Atlántico ¿verdad? entonces eh, también se estaría hablando del Tiar eh, porque el TIAR también podría ser utilizado en este momento ya que estarían interviniendo eh, soldados rusos así que lo que estamos viendo con estos ejercicios de Colombia eh, y Estados Unidos eh, van a continuar y se van a poner cada vez eh, más con mayor presencia ¿verdad? ya lo habíamos dicho que venía una ofensiva bueno ahora vamos a ver otra ofensiva pero al parecer eh, Nicolás Maduro que no le importa nada con la FAN y Padrino López que está básicamente hipotecado con Putin Padrino López que recibe dinero de Putin y que está sumamente vinculado y, y es quien realmente mantiene más que nada las llamadas por encima de Nicolás Maduro cualquier tipo de comunicación con eh, Padrino López para realizar y mover a estos soldados por eso es que estamos viendo la desinformación que hay tratando de decir en Venezuela de que está, Estados Unidos es el enemigo que la OTAN es el enemigo, que Colombia es el enemigo y que ellos tienen que hacer eso, ellos saben perfectamente lo que están haciendo ahí pero por supuesto que no les queda eh, de otra, de hecho a Nicolás Maduro le conviene tener toda este, esta serie de confusiones para poder eh, también salir eh, por ahora ileso de lo que sería la Corte Penal Internacional lo que vemos, Putin le pide a Nicolás Maduro usar a militares como carne de caño. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.